La polipa me hizo fega, mi perra dice que sí Ya se metió la dos el mío yo le extinguí Yo una noche le encontré antes de irme a dormir Yo se la arrolla con pe, cuando es que me toca a mí La polipa me hizo fega, mi perra dice que sí Ya se metió la dos el mío yo le extinguí chaleco te de a desde la rubia con p cuando que me tocó a mí ya yeah. un pago mi casa llegó con un papel del juzgado de win el tribunal me citó para el día 9 de abril a mí solo me juzga dios por eso no voy a ir ART 59, ley 19000, no estamos ni ahí Todos mis compitas son cuicos, por eso no nos lleva los milicos Los pacos nos andan sapeando, en los barrios donde viven los ricos Compañeros, traficantes y ladrones, pero yo cierro los hicos Esos la vestidos de Kiko, no va a entenderlo si a ti te lo explico Ando en la calle, Villa Francis La Paloma Todos mis compitas son víos, te pueden dejar en coma Nosotros venimos del lodo, de cero a y no es broma Ando en la nada doscientos, pelando el forro, quemando mando goma Las polifamies son fecas, mi perra dice que sí Ya se metió la dos el mío yo le tinguí. La noche la encontré antes de irme a dormir Dice la rueda con pez, cuando es que me toca a mí Las mí son fecas, mi perra dice que sí Ya se metió la dos el mío yo le tinguí. La noche la encontré antes de irme a dormir cuando que me